Un cordial saludo, en esta ocasión nos atañe eh, una situación particular eh, con la herramienta de SiteTime. Eh, vamos a explicar el por qué Time se ha reconfigurado y a su vez vamos a dar una guía de la manera de cómo se debe volver a reconfigurar eh, cada uno de los mapas que se han diseñado al interior de la herramienta para poder ser vistos públicamente. Entonces, entremos en acción. Lo primero que vamos a hacer, oficialmente, aquí en el buscador de Google, voy a colocar Time para que me permita ir al servidor de la herramienta. Aquí la tenemos, doy clic en ella, me aparece inicialmente eh, la interfaz de SunTime. La que nosotros siempre hemos estado observando durante todo el tiempo de servicio de esta herramienta. Voy a iniciar sesión, pero inmediatamente cuando yo inicio sesión me dice que la plataforma está time se ha trasladado a Google Core, ¿sí? eh, que me dice que no me preocupe, que sencillamente no se cambiarán ninguna de las herramientas, van a seguir siendo lo mismo, pero quien va a seguir administrando dicha herramienta va a ser eh, GoCode. Entonces, por tal motivo, eso de pronto en algunas personas genera mucha expectativa. Pero la verdad es que al interior de la misma eh, sigue siendo lo mismo. Vamos a ingresar. Y ya estamos en el ambiente, en este momento, de eh, ese time Existen varias maneras. De sí, pronto me puede estar mostrando inicialmente todo el conjunto de mapas mentales que yo previamente he diseñado, o si de pronto usted dejó abierto eh, la edición de un mapa, le se lo podrá estar mostrando de esta manera, por ejemplo, de esta manera. Se lo estaría mostrando así o se lo podría estar mostrando así, de esta manera. ¿sí? En un ambiente de edición o en un ambiente donde ya usted ha terminado el, el mapa mental y sencillamente aquí entramos a configurar la manera de cómo eh, mostrarlo públicamente. Cualquiera de las dos opciones es la misma. Sencillamente es eh, saber por dónde eh, nos vamos para eh, publicar dicho mapa. Entonces vamos a arrancar con esta. esta este diseño me permite aquí en este icono en funciones adicionales, ir al icono que dice compartir. Entonces, cuando yo doy clic aquí en compartir, arranca el proceso. Me dice que que si deseo compartir el mapa, yo le digo que sí. Entonces que empiece a publicar ahora. En el momento que que le digo publicar ahora, él me dice que qué visibilidad quiero darle a mi mapa. Entonces que si yo solamente lo quiero ver que si solamente lo van a observar las, los usuarios que están inscritos en Stantime, o que si deseo que todas las personas eh, públicamente puedan observar el mapa. En este caso doy este. ¿sí? Pero cuando doy clic en este, inmediatamente me sale una ventana emergente donde me dice que los recursos deben tener una descripción para ser publicados. ¿Qué me indica eso? Que mi mapa en este momento no tiene una descripción adecuada de lo que realmente se pretende eh, hacer con dicho diseño. Dos, que los recursos deben, tener, deben de tener al menos tres etiqueta, etiquetas para ser publicados. ¿Qué significan etiquetas? Pues son las palabras claves que se deben de colocar eh, en los metadatos para eh, ser fácilmente ubicados los diseños como tal en, en las herramientas web 2.0. Entonces, en tal sentido, voy a dar clic aquí en actualización e información del recurso. Aquí está, me piden las etiquetas. Yo, por ejemplo, digo coma, vamos a decir un app, coma, y voy a decir aprendizaje en red. Y con esas tres, con esas tres eh, palabras claves, más que suficiente, ¿sí? Para definir la etiqueta. Y la descripción, pues sencillamente vamos a colocarle una descripción muy sencilla. Que nos indique, por ejemplo, eh, que la descripción de la forma como el aprendizaje en red responde a los postulados de la innovación pedagógica, curricular, didáctica y evaluativa en la UNAP listo, esos serían los elementos que me está exigiendo previamente a poder publicar mi mapa mental, entonces ahora sí le digo bajo un poquito y le digo guardar y ya he guardado adecuadamente mi mapa para poder ser publicado, nuevamente voy al icono de compartir hago nuevamente el proceso le digo publicar ahora nuevamente me muestra la ventana, qué nivel de visibilidad voy a tener de mi mapa, yo le digo que todo el mundo, y cuáles van a ser los permisos de esas personas, que si esas personas solamente lo pueden ver, o que si en caso que les guste, que si pueden hacer una copia de mi mapa mental, yo les digo que sí, que hagan una copia de mi mapa mental, y le digo cerrar. Ya en este momento he configurado mi mapa mental, para poder ser visto públicamente. Ahora, ya con toda esa configuración, nuevamente voy al botón de compartir y ahora sí me sale la ventana de compartir. Con esto entonces sencillamente copio, ojo, copio la dirección donde está mi mapa. Aquí ya me dice que ya está copiado, le digo cancelar para asegurarme que realmente en mi mapa está publica, se va a mostrar públicamente. Ojo, voy a cerrar sesión de Santai para así garantizar que, que mi mapa se pueda ver públicamente. Voy a pegarlo aquí, le doy Enter, y observen ustedes que ya mi mapa se puede observar tranquilamente. Esta es una manera de cómo generar eh, la configuración mmm, de la publicación del mapa.